Hola amigos de YouTube, en este video les voy a enseñar cómo buscar trabajo en la página del gobierno de Canadá Así es que vamos a comenzar Como pueden ver ya me encuentro en cic.gc.ca Googleenlo es muy fácil de encontrar la página Yo voy a seleccionar el idioma inglés porque yo no sé hablar francés Bueno, sé hablar inglés pero no un 100% Así es que le voy a dar clic a esta opción una vez dentro, bueno, pues los podemos perder de una forma muy fácil si no sabemos dónde cliquear o dónde darle clic. Pero realmente no lo es ni tanto, porque miren, aquí hay un apartado para trabajos o jobs y en Job Bank. Esperamos a que cargue, dependiendo de la velocidad de Internet va a cargar su conexión. Y aquí están todos los trabajos que necesitan, todos, todos, todos yo lo voy a poner manufacturing de hecho ya lo había buscado miren pero vamos a ponerle vancouver o el área que ustedes quieren trabajar yo lo voy a poner vancouver vamos a buscar y aquí están todos los trabajos de manufactura todos todos todos todos. sin embargo este de acuerdo a como yo le puse vancouver Solamente hay cinco ofertas de trabajo. Quizás en el área de Vancouver haya muy pocos. Pero por ejemplo en otras ciudades como North Vancouver, bueno nomás hay uno. En Richmond hay 12. Vamos a ver en Surrey, en Langley. Vamos a ver Surrey. Que es donde hay más trabajos. Y aquí están todos los trabajos. Vean. Good Working Machine Operator. Esto es un poco más especializado. Eh, especialista de relaciones públicas managers etcétera ustedes tendrán que ver el trabajo que mejor se acomode con ustedes general welder, store manager, manufacturing manager, puro management vamos a ver si hay algo sencillón para nosotros o para cualquiera de ustedes mm, no hay un trabajo que digas este es para mí vamos a ponerle en Richmond también hay muchos trabajos en Richmond. Uh, general Labor, estos son los trabajos que ustedes tienen que buscar. Trabajador general. Eh, a veces le ponen cuánto van a ganar, a veces, ¿no? Bueno, vamos atrás. Aquí estamos viendo que no está disponible, no está disponible. Mire, aquí 13 la hora, ese también se ve bueno. 13 la hora. Excelente vamos a ver este de 13 la hora le dan clic y aquí está el trabajo, las especificaciones del trabajo está en Richmond, ¿dónde demonios está Richmond muy fácil copiamos esto abrimos una nueva pestaña ponemos maps de google y aquí pegamos Richmond BC por si no saben exactamente dónde está este Richmond bien aquí está este es el área de vancouver tal como lo están viendo en pantalla y richmond está aquí abajito de hecho en richmond está el aeropuerto de vancouver no debería estar muy lejos el aeropuerto debe estar por esta zona pero bueno como pueden ver aquí está este, la ciudad de richmond eh, exactamente no dice dónde está la compañía pero hay tres vacantes 40 horas a la semana tres horas por hora Perdón, que estoy diciendo 13 dólares por hora, tan rápido como sea posible. Eh, ¿Qué más? Eh, requerimientos del trabajo: pues obviamente que hablen el inglés, secundaria o high school. Experiencia en el área: eso es muy importante. Si ustedes no tienen experiencia en manufactura, no los van a contratar. Que pesen por lo menos, ah, no, que puedan cargar 23 kilos o 50 libras ya ah, 23 kilos no es nada, es una cubeta, hombre. ¿Qué más? Una cubeta de pintura. Vamos a ver, especificaciones o de, de, de habilidades. Yo les recomiendo mucho que instalen en, en, en Chrome lo que es el traductor de Chrome, de Chrome. Por si hay algunas palabras que no conocen. Miren, yo le pongo skills y ya me va a decir qué significa habilidades, inclusive nos dice la pronunciación. Escuchen. Skills. ¿Eh? Skills. Ah, para que aprendan rápido a hablar inglés. Y vamos a copiar todo esto. Tengo otra aplicación llamada Speaket Performed laboring and elemental activities, Check and materials and the products. Lo que pasa es que lo tengo en español. Dejen cambio la configuración. Lo voy a poner, que me ponga Inglés de Estados Unidos, porque el de Inglaterra no, no me late. ¿Dónde está U.S. English Mail? Este. Otra vez. Perform other laboring and elemental activities. Check and weigh materials and products. Transport raw materials, finished products, and equipment throughout plant manually or using powered equipment. Ah, ahí está, ¿no? Más claro ni el agua. Pero si no entienden qué significa, pues aquí está la traducción. Realizar otras actividades laborales y elementales. Revisar y pesar materiales y productos. Transporte de materias primas. Productos terminados. y Equipo en toda la planta manualmente o utilizando equipo motorizado. Es decir, sierras eh, de corte, taladros, todo lo que requiera motor. ¿sí? Miren, botas para el trabajo, estas que tienen casquillo. Vamos a ver la traducción. Botas de seguridad con puntas de acero. Botas de casquillo, hombre, pues ya me las sé. Eh, condiciones y capacidades físicas. Vamos a ver cómo lo dice en inglés. A mí me da flojera leer. Me gusta que me lo lean. Fast-paced environment, handling heavy loads. déjenle subo el volumen a esta madre. fast based environment, handling heavy loads. Ahí está. Physically demanding. Manual dexterity. Otra fast estoy haciendo a ver nivel de volumen vamos a ponerle al máximo otra vez fast paced environment handling heavy loads physically demanding manual dexterity attention to detail attention to detail ok vamos a traducir esta madre para los que no hablamos bueno los que no lo entendieron muy bien en tono de ritmo acelerado Manejo de cargas pesadas, física exigente, destreza manual, atención a los detalles. Eh, trabajo en equipo y rentabilidad. Creo que re reliable, ¿no? Reliability. Ah, reliability. Real, bueno, esa madre. O oh, confiabilidad. ¿Cómo aplicar? Manden su currículum a este correo o llamen por teléfono, recuerden que les había dicho llamen por teléfono, eso es muy importante, hagan los dos pasos manden su currículum y llamen, miren aquí ponen los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde o manden por fax, bueno por fax ¿Quién demonios, este usa fax hoy día manden su currículum aquí o llamen a este teléfono y miren online, vamos a ver qué página pusieron Ahí está, mire. Job Seekers. Bueno, parece que no es la empresa, o oh, sí. Oh, parece que sí. Es la empresa de recursos humanos que te consigue chamba. Órale, interesante. Y ver eh, el, el, el posteo del trabajo. Y este. Eh, algunos trabajos tienen este. Caducan. No sé si esta es la fecha en que va a caducar. Sí, es la fecha en que va a caducar, miren anunciado hasta el 24 de agosto entonces todavía estamos a tiempo ¿no? vamos a ver ahí está miren ahí está la páginita de la información donde está toda la información que necesitan saber de esta chamba pero como pueden ver es facilísimo buscar trabajo no, no, no es tan complicado no sé por qué se les cierra el mundo vamos a buscar ahora manufacturing en Toronto ¿sí? No necesariamente tiene que ser a huevo Canadá, perdón, Vancouver. Vamos a ver, miren, no hay sueldo disponible, pero hay trabajo de trabajador general en Toronto. Ok. O también en este, miren. Vamos a ver un poco más las especificaciones. Miren, no están todas las especificaciones aquí en el Job Bank, pero si abrimos el trabajo en este botón van a ver las especificaciones en una página externa no está cargando pero les, les prometo que sí carga eh, esta página de workopolis es la página donde muchos de los trabajos los publican y está toda la información que ustedes necesitan saber específicamente no sé por qué no está cargando workopolis vamos a probar otra Esta. vamos a ver el, el posteo completo Vamos a ver. Mm. Algo está pasando con el servidor de Workopolis. Créanme que no es mi conexión a internet. Tengo 150 megabytes. Entonces no es mi conexión. Es, es algo del servidor de Workopolis. Se los juro, se los prometo. Vamos a ver otro. Este, por ejemplo. Mira, Workopolis, otra vez. No, no está cargando. Qué raro. Bueno, vamos a buscar. Eh... Winnipeg, esas pequeñas ciudades que todo el mundo le hace el feo, pero que por ser chiquitas este ocupan gente. Miran, 12 dólares, perfecto. Eh, Brampton, Ontario, 29 a 32 la hora, órale, este está muy bien, pero este es técnico. Vamos a ver qué tipo de de trabajo es. Obviamente el inglés, la educación, necesitas es, este un certificado o diploma distas conocimiento una certificación de electricidad industrial tres años de experiencia de tres años a cinco años tener conocimientos de ethernet comunicación protocolos de ethernet son redes internas área especializ especialización robótica y controles bueno si ustedes tienen estos requisitos es muy buena opción para aplicar miren aquí está el correo electrónico Excelente, excelente. Este trabajo está muy bueno para los que cumplen con el perfil. Vamos a ver otros. Uh, Abbotsford, bueno, este es en British Columbia. No son malos trabajos. Pan, mira, pin, pintor de manufactura. A ver, ¿cómo se traduce esto? Aunque no sea inglés al 100%, no se me cierra el mundo. No digo, es que no sé inglés, no, no lo sé. Algunas palabras por el momento, pero es cuestión de, de investigarlas, de saber qué significa. No sé qué significa, o sea, sé que esto es pintor o pintura, pero sé exactamente a lo que se refiere. Vamos a ver, WorkBC, esta es otra página de trabajos y ya está a cargo rápida. Salario 13 a 16 la hora, tiempo completo o permanente, tan rápido como sea posible. ¿Ven cómo les, les surge los trabajadores en Canadá? prepa, high school, inglés, puestos disponibles 3, pintores y coders, ¿qué es coder? Vamos a ver, revestimientos, ok, área en Abbotsford, en British Columbia, y aquí están todas las especificaciones, necesita ser flu eh, inglés fluido, hablado y leído, manden su correo a, bueno, aquí la cagaron pero es, este es el correo employment@columbiacabinets.com, arroba okay. de hecho aquí está una clave fíjense columbiacabinets.com vamos a buscarlo columbiacabinets.com ¿Sí? y ahí está la página de la empresa esta empresa hace parece que hace cocinas miren carpintería, cocinas contáctanos miren aquí está la, la dirección física ustedes pueden contactarlos por aquí pero este es como que es un contacto para clientes habría que buscar este algún apartado para eh, recursos humanos eh, no es difícil encontrar los teléfonos mira columbia kitchen cabinets vamos a googlearlo Columbia Kitchens Cabinets Y aquí debe estar, mira, Columbia Cabinets Pero por ejemplo yo quiero el teléfono Phone Ah no miren aquí está Columbia Cabinets Es la misma que están a modos for miren aquí está el teléfono <ríe> Horarios de atención Ahí están quieren más información Bueno, Espero que con estos pequeños consejos de cómo buscar chamba aquí en el Job Bank, ustedes puedan encontrar el trabajo de sus sueños. Este, no les puedo contestar sus preguntas, pero yo creo que con esta guía no, este, no van a batallarle. Bueno, por el momento eso es todo. Los veo en la próxima. Adiós.